Ya, yeah, eh, Viernes 28 uh, Viernes 27 estamos aquí con el Pebe Y venimos a ver Marvel's Avengers Infinity War Tres los spoilers al final del, del, del vlog Hey guys! Ciao. Vamos! No sé qué decir sobre eh, Avengers. Creo que es demasiada información y creo que tengo que ir a verla nuevas Pero antes me voy a juntar con los chiquillos a tomar un café. Tal vez probar de nuevo esos juegos de, de negativo que vimos hace unos episodios pasados. ¿Cierto, Ross? Ok. Hola, hola. Terminamos el ranch que estuvo súper ¿Cómo estuvo el ranch, chiquillo. Fue oh, bueno, andaba Pero bueno, pero estamos listos. Va a ser la primera de eh, Infinity War de ellos. Esta es mi segunda y se viene el revivo con spoilers. Hoy oh, le pusieron color porque ando con la cámara. No, no sé si no va a grabar la película. Aquí va a grabar la película, además, <risa> ah, no, por lo menos. Eh. <risa> Eh, muy a bueno, Infinity Wars No les voy a decir nada tranquilo No les voy a spoilear Esto está miedo. Yo le había prometido hablar sobre Cómo yo uso Scrum en el día a día Pero debo decirle que eso es una Total y real mentira yo No uso Scrum para el blog Ni para el podcast, ni nada En el Crypto Rico no uso Scrum Porque Scrum es para equipos Y soy solo uno pero sí lo que hago es usar un evento del Scrum que es muy, pero muy bueno. Pancho, la persona que fuimos a hacer el curso. ¡Hola! Estamos súper de acuerdo con que es el evento más importante del Scrum. Una de las cosas de por qué ahora está tan, está tan de moda lo, la transformación digital y lo ágil y bla bla. Digamos que la, la vida de un proyecto tiene dos ejes. El valor que entrega y el tiempo. Un proyecto tradicional se planea para... 1, 2, 3, 12 meses, por ejemplo. El primer mes se implementan las máquinas, se hace la definición, se hace esto, se hace esto, otro, bla, bla, bla. Ponte que se lanza al público en el mes 12. Nunca el proyecto ha sido lanzado ni ha sido eh, usado por usuarios reales, por lo cual el valor es está aquí abajo, es cero. Por lo cual el retorno la veremos en el mes 13, 14, 15. 16. Lo que hace la agilidad es que el primer sprint se planea, se hace, se implementa, se revisa y se pone a producción. Y tienes feedback de inmediato del usuario final. Por ejemplo, tenía un 9% la del retorno de la inversión. Y así sucesivamente con los, los siguientes sprints. La diferencia entre el proyecto tradicional con el proyecto ágil es que en el primer release, en la primera entrega, en la primera producción, Tienes algo de valor. En este caso pasaron 12 meses para recién empezar a probar. Y aquí puedes tomar decisiones de qué arreglar, qué hacer mejor o qué seguir haciendo. Y cambio el proyecto tradicional, esa instancia para, para pensar. Oye, ¿qué hicimos mal? Está acá. Entonces súper difícil estar acá y pensar qué hiciste mal al comienzo del proyecto. La vida personal se parece un poco al proyecto tradicional, con la mano al corazón. ¿Cuándo nos detenemos a pensar...? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo podíamos mejorar? El momento por tradición para hacer esto es acá, en diciembre. Cuando se acaba el año y publicáis tus nueve fotos más famosas en Instagram. Y así como un, un, un, un recortar del año. Oh, pucha, me fue bien. Y aquí es donde viene la parte del escala. La retro. La retrospectiva ¿eh? es mirar hacia atrás. Y ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué, en qué, qué nos equivocamos, en qué... Y los sprints, por recomendación, es bueno que duren desde una semana hasta un mes. Eso es la parte del scrum que yo uso para mi vida personal. Ahora, cómo es una retrospectiva. Normalmente cuando uno se equivoca o le sale bien algo, es como... Siente el triunfo o siente el fracaso. Pocas veces nos preguntamos por qué pasó eso. Y hay un paso que nunca, en realidad nunca, la verdad nunca sabemos Los compromisos. Básicamente... ¿Qué haremos para seguir haciendo lo que nos salió bien? ¿Qué haremos para dejar de hacer lo que nos salió mal? Y hay muchas dinámicas para hacer esto para equipos. Los compromisos que tomemos tenemos que estar todos de acuerdo que lo vamos a hacer, y para qué, y qué queremos lograr. Pero como yo soy solamente una persona, la dinámica que uso es súper sencilla. Indago lo que hice en el sprint y qué me hizo feliz, qué me puso triste y qué me hizo enojar. Por ejemplo, me puso triste que solamente saqué dos blogs. porque Recominar datos, ¿por qué solamente... Saqué dos vlogs, tenía mucha pega. El tema tiempo es importante. Estaba cansado, no he dormido muy bien. Esto es lo importante: ¿qué vamos a hacer para que esto que es bueno se repita, esto que es triste deje de pasar o disminuya y esto que enoja no vuelva a pasar de nuevo? Y una de las tareas que voy a hacer es que en vez de sacar un blog el viernes, lo que significa que yo el jueves voy a tener que editar, lo voy a sacar el sábado. Todos estos compromisos, tú los anotas y la próxima reto es si es que lograste hacer esta tarea o no. Yo lo hago esto a un, cada semana, pero puede ser cada un mes. súper sencillo, pero en realidad no es algo que le demos espacio. Quiero más, que pasen más cosas que me hagan sentir bien, o más allá que me hagan sentir bien, que me hagan bien, simplemente. Y dejar las cosas que me hacen mal, ¿cachai? Hay cosas que te hacen bien, pero no son tan buenas, y hay cosas que te hacen mal, pero en verdad son necesarias para después estar bien. Esa es la retro para la vida personal. Me ha resultado bastante. He sacado varios insights. He hecho hartos cambios que me tienen satisfecho. Por lo cual ha aumentado mi confianza. Eso es el cambio para la vida personal. Es bacana acá este lugar porque, mira, hay un espacio ahí donde podéis dejar la bicicleta y ellas pueden jugar entre ellas. Y andar ¿Pueden libre, y pueden pastar, y hacer sus necesidades por allá. Sí, Acá. aquí no hay ningún rodeo que dañe esas bicicletas.